Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Y como ya les había dicho, he tenido como problemas con el tiempo Porque estaba en algunos estudios para hacer unos exámenes, bla bla bla bla bla bla Me ha quedado difícil subir contenido durante la semana anterior Y posiblemente durante esta semana Pero hice un pequeño espacio, grabé, grabé algunos gameplays para tener contenido durante estos días Que mejor dicho, me desaparezco del mundo por un rato Y el día de hoy tenemos este juego que se llama Candle Night, un eh, videojuego desarrollado por Dragma. Dragma Studios, empresa eh, desarrolladora de México. Y si no estoy mal, más específicamente de Yucatán. Eh, vamos a jugar este juego. Tengo mando, así que lo voy a jugar con mando. Y esto, esto. Bueno, un poquito de la reseña de Candle Knight. Eh, dice que es un juego 2.5D de acción y aventura, donde batalla contra amenazantes criaturas que acechan en las sombras. Aprovecha el sistema de dificultad dinámica a tu ventaja, no comprendo esta parte, pero vamos a irla viendo en el juego, y avanza por desafiantes plataformas y adéntate en pinturas surreales para resolver los misterios que resguardan. Suena buenísimo, suena chévere, y como dirían los mexicanos, suena chidori. Entonces vamos a jugarlo, vamos a probarlo. Esto... Vamos a ver las opciones, idioma, bueno el idioma ya está en español, vamos a darle entonces nuevo juego. En la profundidad de un sueño lúgubre vivían dos criaturas unidas en una juntura. Pese a que alguna vez hubo una línea divisoria, ésta se ha erosionado con el tiempo. Una flama se enciende en este lugar y ahí no pudimos leer más. Bueno, este es nuestro candle knight Como pueden ver obviamente es un caballero vela Porque su cabecita está que enciende como una velita Y tiene una llamita incluso ahí que le decora la cabeza Como si fuera una vela o una esperma como dirían por acá Pero no piensen mal Bueno, nos movemos con L, bueno o sea con la palanca con A saltamos y, des y dice que si presionamos más, saltamos mucho más alto. Ok, es verdad. Entre más oprimido, pues hace un salto más largo. Más grande. ¿Esto qué es? ¿Esto lo puedo encender? ¿Puedo hacer algo no? Bueno, me gusta el lugar donde está nuestro caballero Vela. Y es como un museo. Pareciera un museo porque veo obras de arte, pero también veo, por ejemplo, mapas antiguos que incluso... L ah, a agacharlos. Pero veo como mapas antiguos raros No coinciden como, o sea, son como mapas De verdad muy antiguos De cómo era antes, o bueno De los primeros cartógrafos, los primeros mapas Que hacían, ¿no? Aparte de una armadura Este mueble Me gusta el entorno Sí, miren, hay, hay como Oye, la musiquita también suena interesante Por acá me salió ahorita unas letras A, B ¿Ve para interactuar con qué? Pues la pintura. ¡Oh, qué chévere! Vamos a entrar en las pinturas. De razón que decía, que pinturas surrealistas? ¿Qué puedo hacer en la pintura? Es un puzzle, ¿no? Es un puzzle. A ver, muestra cuatro, no sé si barquitos. Parecen jeroglíficos incluso egipcios. Eh, uno es un barquito con dos velas como del mismo tamaño. El siguiente es como una vela pequeña y una grande. El otro es una vela también como del mismo tamaño. Y el otro también una pequeña y una grande, pero no se ven de la misma forma que la segunda. O sea, parecieran como si estuvieran encendiendo. Bueno, y no se ve. A ver, ¿qué pasa con B? Encendemos y... Ah, era solo eso. No era nada del otro mundo. Y ahí que salimos. ¿Cómo salimos del... De la... Wow! ¿Eso qué? Es? ¿Son abejas? Uy, pero estas abejas parecen abejas perro. ¿Cómo es eso? ¿Abejas perro? ¿Qué es eso? No, sí son abejas, pero tienen alas como de mariquita, cuerpo de perro. Están raras. ¿Y las puedo atacar o solo tengo que pasar y esquivarlas? Solo esquivarlas. Por el momento no puedo hacerles nada. Bueno. Oiga, sí, esto parece un... ¡Uy! ¡Ay, pucha, ¿Esto qué es? Esto también... ¡Guau! ¡Wow! Es que son bichos interesantes, ¿no? A ver, ¿esto qué es? ¿Parece un trapo? ¿Qué es eso? tiene una forma muy extraña parece un pedazo como de tela Bueno, unos retazos de tela Uy, este hijo de madre, ¿y cómo yo hago? ¿Puedo subirme estos bo... ¡Ay, pucha. Allá arriba hay algo, ¿cómo subo allá? Bueno, acá hay un bicho Que debo esquivar Para poder pasar aquí Ahí antes de que él me alcance ¡Ah, ah, ah! ¿Y aquí cómo hago? Bueno, aquí esto, ¿puedo encenderlo? Sí, lo enciendo con mi cabecita Pero acá hay algo arriba ¿Pero cómo lo, lo, lo alcanzo? ¿Ve? A ver Fragmento de viento Allá hay como un escudo de... Una bandera, perdón Bueno, aquí cómo hacemos Aquí tenemos que esquivar a este A este también Ahí está, listo Los, lo, Mi pregunta es ¿Dónde tocamos con las velas son como puntos de guardado? ¿Como checkpoints Ay, jupucha, que lo toco. Allá hay algo más, como una vela apagándose, pero no creo que pueda subir allá o sí. Uy, este hijo de madre. ¡Qué chévere! Va hacia atrás y hacia adelante también. Ay, ah, hijo de madre, qué chistoso ese. Aquí es donde puedo pasar, ¿no? Pero allá arriba había algo, no puedo subir, ¿no? Bueno, pensaba que era un museo, pero parece como también un castillo. Puede ser un castillo antiguo donde tenían como cosas de museo Wow, ¿esto qué es? ¿Otro caballero que ha muerto? ¿Otro caballero vela? Bueno, espada de vela por uno Bueno A ver, ¿qué podemos hacer con la espada de vela? Uy, miren, con vasos, miren oh, Interactúa con un cáliz para encenderlo Al morir volverás al último cáliz Ah, ok, en verdad los cáliz son Los puntos de guarda, entonces no sé qué era el velón anterior ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? Uh, y dice que X repetidas veces para atacar Pa, pa, pa, pa, listo ta, ta. Ay, pucha. Ahorita me quitó vida Me golpeó, ¿cierto? Incluso vibró ahorita cuando el, el bicho me golpeó a mí Ah, puede, puedo golpear en el aire Wow, qué chévere lo que hizo en el aire Mi pregunta es, ¿puedo saltar hacia allá? No, pero sería muy genial no, pero no, no puedo. Ay, acá hay un cofrecito. Voy a empujar. Mira, ahí encendí incluso una vela. Ah, esos sí, solo se mueren con un golpe. Estos son los que sí toca como dos golpes. Este cofre que me va a dar... Otro fragmento de viento. Ya llevo dos fragmentos de viento. Acá hay otra vela. Tenga... Aquí, ¿qué más? Ah, mire, nos curamos con eh, la flecha izquierda del pad. Ok. Otro fragmento de viento Tenemos tres fragmentos Al parecer los fragmentos de viento son para curarnos Aunque sería un poco raro, ¿no? Porque el viento también podría apagar una vela Si sí es muy fuerte Uy, este bicho sí se ve más poderoso Pero se ve raro Ay, perdón Me asusté Lo iba a ya atacar Comerciante Vaya, otro más Bienvenido a este lugubre sitio Pequeño Yo soy... No Eso no suena bien ¿Qué? No nos iba a decir quién era Eh... Oh bien Tendré un discurso preparado para cuando venga el siguiente. Puedes llamarme el comerciante. Vendo mercancías. Como que el siguiente? O sea, han pasado varios por ahí. Vendo mercancías. Si puedes costearla. Ok, ok, pero quiero comer. comer ah, pero no puedo comprarle todavía. No me da la opción de comprar. Ok, entonces démosle salir. Esto, bueno, sigamos. Dice RT para el realizar avance... Fugaz, como que avance fugaz. Avance fugaz, nueva habilidad es bloqueada. ¿Cómo se hace el avance fugaz? ¡Uy! Ah, ok, es como. A ver, primero ensayémoslo hacia allá. Ah, listo. ¿Y solo haciéndolo así o tengo que saltar? Ah, no, haciéndolo así y ahí puedo superarla. Bueno, y el avance fugaz se puede. Acá otro cáliz para guardar. ¿Para... Bueno, hacer un checkpoint. Me hace pensar un poco también en los Dark Souls, ¿no? Ataca en el sentido de lo de los Cali. Ataca enemigos para elevar tu medidor Igneo. Ok, pero no sé cuál es el medidor Igneo. Debe ser el que está arriba a la izquierda. Bueno, podemos combinar, por ejemplo, el ataque... ¡Ay, Cupucha. El medidor Igneo se vacía gradualmente a lo largo del tiempo. Ok, se vacía, pero ¿qué? ¿En qué me sirve acaso? Debe tener algo, alguna, algo como para ayudarme a, a, a evolucionar el personaje o a, me, a hacer un ataque ultrapoderoso al final, yo qué sé. Este bicho de madre aguanta, ¿Me está acabando con la vida. Le da tu mejor dinero para alcanzar diferentes estados de ignición y entre más los alcance, ¿qué pasa? Mientras más alta sea tu ignición, mayor será tu poder y velocidad, pero el daño que recibes también. ¡Ah, mira! Tiene una desventaja. Puedo recibir más daño si mi medidor Igneo ha incrementado. L para deshacerte de la ignición indeseada. ¡Ah, ya! Ahí la calvo. Ok. Pues a ver, es una ventaja y una desventaja. Es decir, yo puedo... Yo puedo entonces aumentar mi poder, pero a costo de que me puedan dañar. ¡No! ¡Uy! ¡Oiga! Y no, y no tengo una opción de... ¡Oiga! ¡No! Me mató. Me mató este men. ¡Uy! Se hizo daño también él. ¡Qué chévere! No tengo una opción de escudo o de esquivar. Porque, por ejemplo, ahí ese bicho me hizo bastante daño. Ay, ¡Ahí me salió algo! ¡Ay, bobo! ¡Suba! Okay, no sé si acá hay algo. Agua. Creo que eso debe ser malo para nuestro amigo, ¿no? B. Otro cuadro al que hay que entrar. Los cuadros nos sirven para llevarnos como... Bueno, mi pregunta es, ¿estos cuadros, eh, aunque son surrealistas, estarán inspirados en otros cuadros? O incluso, ¿algunos de estos serán reales? Eso no lo sé, porque yo conozco todos los cuadros de arte que existan. Bueno, aunque si estuvieran basados en algunos reales Tendrían que tener los derechos de autor Si son muy recientes Si son de hace mucho no creo que las Requieran de cierto modo Aunque si requieren como algunos permisos Bueno, estoy seguro Bueno, aquí llegamos al otro lado. Encender velas al atacarlas Eleva el medidor Igneo Ah, ok, ahí ya se me encendió Un nivel del medidor Igneo ¿Y esto qué es? Agua, uy, qué per nuevas perspectivas tenemos una nueva... Tenemos una nueva perspectiva del juego. Agua, agua, ¡Ah, pucha. Uy. Me da mucho miedo porque no... Desde esta mirada no le encuentro como el, el caminito. Mire, ahí, ahí la, la embarré. Uy, ya, ya tengo poca vida. Bueno, aquí sí siento que hay como... No sé, a ver, por ejemplo acá. Siento que si sí, hay como algunas como por ejemplo puedo pasar ahí si eso es agua no entiendo ¿me pueden explicar ahí cuál es el sentido de esto? ¡Ah! Ah, no sabía que con esto podía esquivar esa agua, o sea, esos chorritos los puedo esquivar con esta habilidad. Me hubieran dicho. Ok, Uy, ahí encendió. Ahí subió mucho mi medidor y Ahí por que tengo mucho daño, pero también puedo recibir más daño, ¿no? ¿Y este qué? ¿Otra arma? ¡Un escudo! Por fin, creo que un escudo. Al parecer varios otros caballeros... Eh, ...Vela han pasado por acá. Y ya cada uno ha llegado como hasta un punto, pero ha fracasado, ¿no? O sea, al parecer todos tienen una misión. Pero desconozco cuál sea. O sea, todos como que tienen un camino o misión que cumplir. Lo que un ataque reduce... Bloquear un ataque reduce el medidor ígneo. Ok, en cierto modo entonces hay que cargarlo para poder bloquear ataques o si no, paila. Por ejemplo ahí yo no tenía medidor ígneo, entonces por eso no podía esquivar los ataques. Porque se necesita mm, y, eh, medidor ígneo para poder bloquearlo, ¿no? o sea, necesita carga en el medidor ígneo. Es como lo entiendo, ¿no? No sé si me si, si lo estoy diciendo mal. Bueno, lo que sí es que siento un poquito más de alivio porque el juego tiene bastantes... O sea, los puntos de checkpoint o de guardado Salta repetidamente contra el muro para escalarlo. Los checkpoint o puntos de guardado no son tan alejados uno del otro. Entonces eso me da un poquito de alivio porque no me van a dejar tan lejos si algo así... Uy, tan chévere como sube, me gusta la forma en que escala pero quiero saber una cosa ah, también puedo deslizarme allá hay algo, miren, pero no sé cómo pasar hacia ese lado, o sea, hay una vela y un cofre, me conviene mirar a ver si ese cofre tiene un poquito de algo que me cure, ¡Oh! ¿y aquí qué? ¿Y ¿aquí qué? ¿cómo puedo subir eso? ¡ah! tambo pues salto al otro lado <risa> eso sí fue un poquito sonso de mi parte ¿y aquí qué? ¿bajo? sí, ¿por qué? Pues a ver, tenía que en verdad pasar allá arriba Incluso allá hay bichos Pero me gustaría bajar Ay no, no puedo Me gustaría bajar allá donde está la... Ah, aquí está el cofre Sí, un fragmento de viento ¿Qué es mejor? ¿Irme por arriba o irme por abajo? ¿Dónde será mejor? O sea, ¿dónde será mejor irme? porque acá también hay un checkpoint, entonces tremendo, o sea el juego también te da como opciones, como opción de caminos y ya depende de uno realiza un avance fugaz mientras estás agachado para deslizarte eh, uy, uh, qué chévere wow, claro, aquí había todo un, un nivelazo tremendo aquí abajo, lo hubiera podido hacer uy, pero miren, ahí hay una cosa que dispara y toda la cosa pero bueno, aquí veo que ya no puedo irme a ese nivel, a menos que yo me vuelva, ¿no? Pero no, avancemos, avancemos Que la idea es conocer un poco más del juego Y avanzar Ah, un No, no, no Y ahora qué puedo hacer aquí Hay algo que me está disparando Y no sé cómo bloquear hacia arriba No, no puedo bloquear hacia arriba Ok No, no estoy bloqueando Ahí cómo hago, caray ay, ay ya me colgué Ay, ya me colgué, ay ya me colgué Uy, no, no, no, esto está esto sí lo veo complicado aquí. Bueno, o sea, aquí tengo que básicamente hacer... ¡Ah! Uy, más de buenas que no se le acabó tan fácil la vida a este... Eso también agradezco, o sea, la vida tampoco es que... O sea, sí se... si sí uno se preocupa un poco por la vida, pero no es que se le vaya... Ah, por acá hay un cofre. No, no ignoremos estas cositas. Miren todas las cosas que hay por acá escondidas y uno las ignora. Mira, fragmentos de viento para curar. La verdad es que incluso me voy a curar ya. Porque la verdad, siento que puede aquí ponerse un poco difícil la cosa. ¡Ay! ¡Uy! Estos bichos tienen un ataque diferente. Un ataque muy extraño. Estos no son como los primeros que vi. Ahí, ahí subió mi contador Igneo. Tenga. Eso si sí, usted me puede hacer más daño, pero yo también a usted. Entonces si lo sé hacer, y sé esquivar, golpes, excelente. Hijo pucha, ya está muy rojo. Me gustan mucho los gráficos de este juego, la verdad. Están muy, muy buenos, muy, muy pulidos. El entorno este del castillo así lúgubre me, me parece. ¡Wow! Allá había algo más para, para subir, ¿cierto? Allá... Hay... No, me tiras. Eso era como otra opción de camino? Está muy interesante ese lugar. No sé cómo llegar allá, pero... El juego como que tiene eh, lugares escondidos. Estas cositas que, que llaman mucho la atención en un juego de... Dios mío, ¿y esto aquí cómo es? ¡Ah! ¿Me morí? Aquí voy a haber alguna... algún Alguna forma secreta de llegar. ¡Ah! Es manteniéndome sobre... Wow, esto está bien loco. Les digo que está bien loco. A ver. Ahí me puedo sostener. Ay, tengo que mantenerme. No. No, no, no, no. Está un poquito complicado. A ver, cómo me mantengo en una pared. No, a ver, ah, joder, pucha, esta. A ver, ¿cómo, ¿cómo me mantengo en una pared por un tiempo? Vamos a ensayarlo aquí con esto. Ah, deslizándome. Solo espera que deslice y vuelva a subir. pero si o oh, también puedo irme por abajo. ¿Qué camino elijo? ¿Irme por acá abajo? ¿O por dónde? También va al parecer, puedo bajar. Intentémoslo de nuevo. Uy, pero mi vida está agotada. A ver, volvámosle a hacer. Sí, nos toca así deslizarnos y volver a saltar. Es la única mecánica que se me ocurre. ¡Uy! ¡Caray! ¿Y aquí qué? ¡Ah! Me asusté. ¿Aquí puedo pasar? ¿Esto es una pared invisible? No, pensé que era una pared invisible. Ah, no, pero es que al final sí tengo que obligatoriamente irme por acá. Entonces... Al final esto no tenía ningún fin. A ver, o, o es que acá arriba era donde tenía que pasar. Subamos, subamos, subamos. Parece que yo tenía que pasar por acá arriba. No. no. No, o sea, tengo que pasar por acá. Pero, ¿y de qué me sirve aquí todo esto? Ah, tengo que aprovechar cuando el agua es bloqueada. Por estas cosas. ¡Ay, no! No, no. Ah sí, no, obligatoriamente yo tenía que bajar por acá. ¿Esto para qué es? Muevo la palanca y abro el camino. Ahora sí puedo. Ay, no me digan que yo la cagué entonces. Porque no entiendo entonces para qué era esto. Ah, para encender solo esta vela y ya. Ah, no, acá hay otra. What? Pero ¿y de qué me sirve volver arriba? No entiendo, ¿para qué tengo que volver? Por ahí. Ya, ya, ya lo hice ese camino. A ver, bajemos. Aquí por acá. Ah, el Puchis, otro igual. ¿Y ahí cómo hago? Oh, está complicado, el camino está lleno de espinas y muchas cosas. No, Juan Puchis. A ver. Ay, que el agua me da. Oiga, qué chévere estos puzzles, les digo. ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! Ahí caí en la maderita. Fue por un pite. Ahí se está devolviendo este coso. Ah, también puedo. No, perdón, me equivoqué. Bueno. Más o menos le tenemos la, la técnica. Pero, pero. Pero, pero sí, sí, tiene cositas de que representan un, un reto interesante me parece difícil en el extremo no solo que tiene buenos retos eso sí o sea unas mecánicas que podría decir incluso que son muy innovadoras no, oh, no me va a acabar la vida solo me queda un ay no sean así a ver. Ah, pero también puedo saltar de plataforma en plataforma pero el problema es estos chorros no, no puedo hacer nada contra estos chorros. Claro, no. No, no, es, es obvio que tengo que usar obligatoriamente esta. pero ejemplo, Ah, no, esos chorros tienen un tiempo también de vida. A ver, vamos a ver. El juego como que busca también como la creatividad, como la posibilidad de. de ...de por varios caminos llegar a un mismo fin, a un mismo objetivo. Pero no mentiras, no. Estas esta ya están ahí, se quedaron ahí. Pensé que no. Ah, mire, si me alejo... Si me alejo, se apagan. Pero si me acerco, vuelven a encenderse las hijas de madre No. En pocas palabras, me obligan a usar la... No, señores. A usar la plataforma esta. Ojalá no se me acabe la vida, porque... Ay, no, no, no, no! Me tocó usar mi última. Mi última esta de vida. ¡Ay, no! A ver, él, él, concéntrate. Oiga, el juego está muy chévere. El juego tiene una dificultad muy interesante, pero me gusta, o sea, me gusta, miren. Es que eso es, lo, eso es lo interesante cuando uno juega estos juegos de plataforma. No importa tampoco de verdad lo difícil que esté. Oiga, ¿y ahora me llega agua de arriba? No, no se cae. No, señor. Entienda. Usted no tiene que subirse. Tiene solo que colgarse como un mico. Me queda muy poca vida. Si me muero, asumo que o me dejan en el último checkpoint. Tengo que estar más calmado estar calmado, ahí está ¡lo logré! lo logré Uf. ya casi cuando no me quedaba nada de vida, el problema es que ahora necesito encontrar una un cofrecito que me dé un poquito de ¡uy! un checkpoint que bien! porque donde me muera, se lo va a hacer muy pronto a ver, miremos si por acá hay algún cofre nada el juego, el juego invita mucho a, a, a hacer puzzles muy... ¡Ay! ¡Hijo de madre! Esto me tira cosas... ¡Ah! No, me tiré cosas... ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Escudo! No, pero ¿por qué no camina hacia allá? Ah, ¿puedo saltar? No, venga, no me haga... Pero ¿por qué esta parte no me deja avanzar? Es, eh, avanza muy lento, no sé si es intencional... Ah, miércoles... Esto. Oiga, oh. oh, qué lento soy en este sentido. ¿Y aquí qué? No, pues aquí tengo que saltar, de todas formas. No sé cuál es el objetivo acá de esto. No puedo saltar aquí. Ah, no, sí tengo que saltar. Tengo que subir. Si no, ¿cómo llego al la otro lado de la plataforma? Pero siento que acá hay un problema con las mecánicas no sé, aunque esto esto es chistoso, esto pareciera que tuviera un efecto engañoso, 3D, ah ya ahora sí ya puede subir, aquí los controles se me volvieron locos, pareciera que el de arriba es el de abajo y el de abajo es el de arriba, o sea, no, con el de la derecha me muevo hacia abajo en este caso, creo que ahí deberían revisar un poquito esta parte de los controles porque... Todo más abajo es abajo y es mejor tener la posibilidad de, de, de, de ir hacia abajo y no que supuestamente con derecha me mueva hacia, hacia la hacia ¡ah! Hacia la dirección que se supone que es. Mire, ahí me morí. Porque no entendía esa parte. No sé qué será mejor. Si de verdad ir hacia la.. O sea. Ya entendí que es, me tengo que mover hacia la derecha para avanzar aquí. Pero pues al igual uno. Al principio no tiene en cuenta eso. O sea, yo no le hacía a la derecha. Yo le hacía arriba, pues para ir arriba. Eh... Mire, por ejemplo, ahí, ahí pensé que iba hacia la izquierda. Y en verdad no. Está devolviendo. Si yo hubiera sabido desde un principio esta parte, pues esto. Pero no sé qué tan viable sea dejar los controles normal. Si, esa, si el muñeco va hacia abajo. Si el personaje va hacia abajo, pues que vaya hacia abajo. Si voy hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón pues que vaya hacia la izquierda porque ahí uno piensa, ay no que tengo que bajar porque voy para abajo se vuelve un poquito un se le, se le, se le a uno se le pone el cerebro un poquito ahí confundido se le cruzan los cables bueno no sé, algo me hace presentir que vamos a llegar como un jefe o no sé por qué lo veo así bueno ahí encendemos otro candelabrito o sea otro punto de guardado Bastante misterioso este punto Ya estamos como en las afueras del castillo hay un cofrecito por fin Otro fragmento de viento después De haber gastado todos los que tenía Sí, ay, un jefecito Caballero de engranajes o Ok, al parecer Las criaturas que vamos a encontrar aquí Van a ser como de diferentes Estilos Caballero de engranajes, caballero vela por los engranajes del rey he viajado por todas partes en busca de los tuyos para destruirlos. Y ahora finalmente te he encontrado. ¿Será que este tipo es el que mató a los otros dos que por ahí vimos? ¿Y pensar que caerías por una emboscada tan evidente? Prepárate para enfrentar tu destino, demonio. ¿Por qué nos consideran demonios? A ver, ¿cuál es el problema? Sígueme. ¡Ay! ¿Pero qué si yo esquive? Ah, ¿verdad? Que para esquivar tengo que... Tengo que tener carga ígnea, si no Eh, ole ¡No! Uy, el problema es que no sé cuánto es la vida de este bicho Ah, me mató, no me... no me... Ah, no me cure bueno, al parecer aquí no te muestran la vida del enemigo Así que es más bien una cuestión de Intentar... ¡Ay, esperen! Me quitaron mi... ¡Me quitaron mi curación! No entiendo O sea, perdí la vida y me quitaron mi cura... No, ay, sí graves <risa> ay, sí graves ¡Ay, ahí está mi cuerpecito! ¿Le puedo quitar lo que tenía o algo así? ¿O qué, qué hace él ahí, mi cuerpecillo? no puedo hacer nada, ¡Ay, no me pegue señor uy no no, no. tengo que echarle un poquito de ojo a las mecánicas de este man porque el problema es que también me enciendo igneamente. ah hay, hay momentos en que él se le baja el escudo No, no, no. Ahí se le bajó, ahí se le bajó. Ah, no. El problema es que yo dependo de, de mi este digneo para poder esquivar golpes, pero el problema es que este me. mire, por ejemplo ahí, si yo enciendo mucho el este, me hace mucho. Lo ¡No, logré. No, oh, qué genial. La verdad, yo soy muy miedoso con los jefes de cualquier juego, más si es un juego así nuevo. No entiendo aquí cuál es el camino hacia allá o hacia abajo miren hay un camino secreto si ¿sí ven lo chévere este juego es que le mete a uno diferentes opciones de caminos o no o será que este es el camino de verdad y el otro era como de pronto algo para recoger por ahí de pronto habría Ay, ¿no es que. pero y si no al igual me parece chévere que hayan opciones de caminos en el juego parece una maravilla pero no Aquí hay un camino completo, incluso allá hay otra plataforma para subir. ¡Ay no! Me gustaría irme por el de abajo. No sé, me parece maravilloso que hayan diferentes formas de llegar. O diferentes caminos. Lo que no entendí es por qué mi almita estaba ahí tirada y botaba algo pero no le podía recoger nada. ¿Entonces vieron que mi alma estaba tirada? Ah no, si sí, había un cofre acá pero... ¡Uy! Tres fragmentos de viento, maravilloso. O sea, esto es verdadero, un caminito como secretico, ya. Pero no tenía, en verdad no, no es parte de un camino esencial dentro del juego. Es más bien como oculto para ver si uno se atreve a meterse ahí. Listo, pues sigamos, le derrotamos a nuestro primer jefe, o eso parece. O que en verdad, él no sea el verdadero jefe. Pero, maravilloso, estoy maravillado de que solo tuve dos intentos. O sea, yo siempre con los jefes duro como... Gracias por jugar, y esperamos que la hayas disfrutado, pues sí, sí la disfruté, la jugué con un gran, esto, no, maravillado, maravillado la verdad, me parece muy bonito. ¿Qué enemigos son esos tres que aparecen ahí? Hay como unos enemigos ahí extraños que no vimos en el juego, esos tres o cuatro son muy grandes, son incluso muy diferentes a los que se ven acá, a los chiquitines. Pues bueno amigos, esto fue Candle Knight. esto, la verdad, eh, qué bien por Dragma, eh, un desarrollo muy bonito, eh, con unos entornos, eh, sí, efectivamente dice que es lúgubres y los hace muy bien lúgubres, además de que es un como un castillo, eh, el, el entorno muy... Eh, o, o, como oscuro porque pues obviamente un, un caballero un caballero vela va a iluminar todo este espacio entonces me gusta mucho todas las eh, referencias eh, como al tema ¿no? de velas esto iluminación el agua como como bueno o esas bolitas de agua no sé como un enemigo pues porque el agua puede apagar el fuego eh, las bolitas verdes y sí, no sé qué que podrían representar pero también hacen daño las mecánicas que hasta ahora probé me parecieron maravillosas. Eh, los controles responden también muy, muy bien, muy bien. Siento que todo responde muy bien. Un, unas mecánicas más fáciles de aprender, por lo menos lo que yo manejé aquí me fue fácil de aprenderlo rápido. Esto, y aparte todo se usó. O sea, no hay mecánica inútil acá. Hay mecánicas que se usan. Todo se usa aquí. Todo es necesario saberlo manejar. Creo que el único problema que tuve fue en la parte de las tablitas, en donde se supone que yo podía, bueno, o sea, se supone que debía subir a la tabla, después bajar, bueno, llamémoslo bajar, pero en verdad era como una subida, después otra vez como ir hacia la derecha, después ahí sí como subir o irse hacia el fondo, llamémoslo así. Eh, esa parte la sentí un poco, eh, bueno, o sea, la entendí rápido, pero... Es claro que al principio cualquiera piensa que si yo voy a la derecha me muevo con la palanca hacia la derecha. Pero si voy a ir hacia aquí, eh, llamémoslo hacia abajo, pues esto uso es la palanca hacia abajo. Y que si después tengo que volver otra vez como a subir, como hice irme hacia el fondo eh, del escenario, pues eh, uso la palanca hacia, hacia, hacia el fondo, no hacia arriba. Entonces en esa parte yo pensaba que era así, por eso un muñeco se movía lento, mi personaje se movía lento, pero resulta que todo es moviéndome hacia la derecha. En parte creo que facilita un poco eh, para evitar algunas confusiones, pero para otros jugadores sí puede ser confuso, porque uno siempre asocia estas flechas o estas, estas eh, palancas de movimiento a cada uno de esos movimientos, abajo, arriba, a la derecha, y no todo lo asocia que a la derecha yo voy a hacer todo ese movimiento, que incluso además era casi como circular. Esto, pero bueno, a ver, este juego sale en el 2023, todavía le quedan, enero del 2023 le quedan todavía cinco meses de desarrollo, de, bueno, de evaluación, de testeo, de todos estos aspectos, pero eh, ya está súper pulido y bueno, es, es lo que desde he visto, por lo menos del juego, y estoy muy contento de haber de haberlo eh, probado esta demo Ustedes también la pueden probar, está en Steam Y bueno amigos, eso es todo Ah, no sé, no sé, no estoy seguro Pero creo que también el juego se presentará en el Tokyo Game Show No... No puedo asegurar Pero me pareció ver que se iba a presentar ahí Hoy van a presentar la demo Y bueno amigos, eso es todo Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar, suscribirse Déjenme también en la cajita de comentarios opiniones sobre el juego, si lo han probado o si no, o de otros demos que hayan probado, de juegos latinoamericanos. Y bueno, eso es todo, nos vemos en la próxima. Bye, bye.